Hola, mi nombre es Luisa María Montero Pérez, soy del barrio Borlanca, de la ciudad de Cali y estudiante de arquitectura en la Universidad del Valle. Hola, soy Laura Murillas Andrade eh, y estoy en quinto semestre del programa de ingeniería en sistemas de la Universidad del Valle. Tengo 20 años y vivo en Cali, en el barrio El Vergelo. Mi nombre es Luis Fernando Moreno Garay, soy normalista superior. Y Actualmente trabajo como profesor de matemáticas e inglés en el Colegio Liceo Cañaveral de Occidente. Además, soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad del Valle. Tengo 22 años y actualmente vivo en el barrio Poblado 1 del Distrito de Agua Blanca de la ciudad de Cali. Soy Valeria Paredes Iriarte, tengo la edad de 18 años, vivo en la ciudad de Cali, en el barrio Alirio Mora, y estoy estudiando para obtener un título llamado Normalista Superior. Hola, mi nombre es Jean-Paul González Toro, soy estudiante de licenciatura en matemáticas en la Universidad del Valle. Eh, tengo 23 años y vivo en el barrio Valle del Lili, en la ciudad de Santiago de Cali. Hola, me presento, soy Nicolás Esteban Triño Arroyo, tengo 19 años, soy residente en la ciudad de Cali, en el barrio Cristóbal Colón y actualmente soy co-certificado de parkour por la Liga del Valle. Actualmente me dedico a dar clases en el Club Deportivo Wesley Parkour y también soy músico independiente. Me llamo Juan David Tucuara Salas, estoy en tercer semestre de licenciatura en filosofía en la Universidad del Valle, vivo en la ciudad de Cali, en el barrio Ciudad 2000, tengo 19 años. Nuestra agrupación propone hacer una revista literaria, conformada mayormente por nuestros escritos propios, y en la que se den algunas indicaciones o ejercicios para desarrollar la creatividad al escribir. Esta revista tendrá principalmente cuentos y ensayos de nuestra autoría. Además, abriremos una convocatoria en redes sociales para que los jóvenes entre los 14 y 20 años que habiten en la ciudad de Cali nos envíen un escrito. Nosotros les daremos algunas recomendaciones para mejorar la escritura y algunos de aquellos escritos que consideremos más interesantes los anexaremos a la publicación de la revista, con el debido consentimiento del autor. Decidiremos el diseño con el que queremos presentar la revista, iremos a una imprenta para materializarla. Distribuiremos físicamente la revista en colegios y universidades de la ciudad de Cali. Para promover la lectura, grabaremos 5 videos dramatizados que después de editarlos en un editor de audio y video, los publicaremos a través de las redes sociales de la agrupación. En estas redes sociales, estaremos compartiendo los avances de nuestra agrupación. El dinero de la convocatoria se distribuirá en la imprenta de la revista, material necesario para la producción audiovisual de los dramatizados, ya sea para micrófono, cámara, luces, Vestuario o software y hardware, y por último, logística y transporte. Los productos que esperamos son, la revista literaria, con escritos de nuestra autoría, y de la convocatoria hecha en redes sociales, y los cinco videos dramatizados, de cinco escritos de la revista.